Oh, oh, Amigos de Pío Deportes, nos encontramos directamente desde la Academia de los Arizona Diamondbacks, lugar de entrenamiento de los leones del escogido y vamos a hablar con el capitán de los leones, Wilkin Castillo. Wilkin, te integras temprano a las prácticas de los leones, eh, tú siempre te has integrado y tú has sido parte esencial de las últimas tres coronas de los leones en cinco temporadas. ¿Qué tú esperas para esta temporada? Eh, muy buenas tardes primeramente. Eh, tú, sí, siempre me gusta integrarme temprano, tú sabes Porque eh, la mayoría de las veces siempre entran muchos muchachos jóvenes, pitch, entiende Y con mucho talento, y me gusta eh, verlo y apararlo, y para ver el, el staff que tiene, entiende eh, Hasta ahora mismo veo todo muy bien, gracias a Dios, esperemos que las cosas sigan saliendo bien, terminando mucho, mucho trabajando, armonía, que eso no es una de las cosas principales que siempre hemos tenido aquí en este equipo. ¿Cómo te sientes físicamente y cómo ves a los muchachos, el picheo, el material joven que hay con el escogido ahora mismo? Los importados no, ya nos anunciamos y que vienen pronto, ya vienen por ahí dos lanzadores, abridores y dos relevistas. De lo que ves ahora, hasta el momento, ¿cómo están los muchachos en el picheo y qué se necesita para que el escogido pueda clasificar y ganar este año? Eh, primeramente me siento bien y muchas gracias por la pregunta eh. Eh, estoy mirando todo, hasta ahora mismo está todo bien, entiende, como te dije ahorita, muchos muchachos jóvenes, muchos talentos jóvenes, tremendo brazo, entiende, eh, que pienso y creo y yo sé que, que van a dar buenos, buenos resultados en la temporada. Eh, vienen también unos buenos refuerzos, como me dijiste ahora, y esos son eh, puntos clave que yo creo que van, nos van a ayudar mucho en el, en el torneo, ¿entiendes? Y creo que también nos va a ayudar bastante eh, unos cuantos muchos jóvenes que hay ahí pitcher ¿entiendes? Y nada, seguir seguir tratando los muchachos mirando a ver qué es lo que tienen y eso, ¿entiendes? Para ver cómo vamos a trabajar en la temporada. Wilkins, tú el año pasado tuviste un rol. Vamos a decirlo así: agresivo y siempre estuviste eh, cada picheo eh, accionando y bailoteando siempre en la Cueva de los Leones del Escogido. Este año sigue con ese mismo ritmo, ese mismo juego como eh, ¿cómo te digo? Sí, porque, sabes, no ha dado buenos resultados, yo no, no, no, tú sabes, si alguno de los muchachos, eh, muchas veces que, que le, le incomoda cualquier gesto que yo me dicen, a lo mejor yo trato de quitarle eso, ¿entiendes? Porque eh, con todo y todo no, no estamos buscando problemas con nadie, ¿entiendes? Pero si a ninguno de los muchachos les molesta, yo sigo haciendo lo mío, ¿entiendes? Porque eso hasta ahora mismo no ha dado resultados, los muchachos como pinches se motivan, y les gusta que yo haga mi, las cosas que yo hago, ¿entiendes? no sin, sin, sin causarle problema a nadie, ¿tú? ¿entiendes? Ya me quitan un, un, una de la comida mía que era bloquear el joven, pero imagínate. <risa> ¿Cómo es tu relación con Luis Rojas, ya que será el dirigente al inicio de la, de la campaña? Ya que David Bell estará en postemporada ahora en Grandes Ligas. ¿Cuál es tu relación? Si conoces a David Bell, ¿y cuál es tu relación con Luis Rojas? Tú sabes que Luis Rojas es tremendo muchacho, ¿entiendes? Y es tremenda persona. Y siempre está buscando la, la, la manera de que las cosas salgan bien. Y buscando y tratando para ayudar al equipo, ¿entiendes? Es tremendo muchacho. Y yo pienso que vamos a estar bien con Luis Rojas. Y igual bueno, yo, yo, yo siempre he jugado en contra, con un L3. Tremendo, tremendo mano. Yo creo que este año vamos a tener otra buena temporada con Dios delante. Wilkin, de los muchachos eh, que el escogido ha seleccionado, los pitchers, ¿cuál tú puedes decir a ciencia cierta el que más te ha causado impresión en estos entrenamientos y el que tú entiendes puede accionar, ayudarlos desde el primer día? Eh, hasta ahora mismo, tú sabes, no, no, to, no, porque yo no sigo mucho eso, que cogieron a fulanito en primer round y eso, ¿entiendes? Pero eh, hay unos cuantos muchachos, tú sabes, que son como uno que le cogí casi un bullpen ahora, uno de los muchachos de los Rockies, un pitcher, él no lo cogieron al draft, él estaba aquí el año pasado y lo cogió un bullpen y tiene tremendo staff, ¿entiendes? Yo pienso que no va a ayudar, pero la mayoría de los muchachos que, que han cogido, que veo nuevos aquí, tienen tremendo talento, ¿entiendes? Y cada día están haciendo un esfuerzo de mejorar y, y de ponerse de acuerdo con los muchachos y me preguntan a veces, ¿cómo es esto, cómo es aquello? Trato de ayudarlo, ¿entiendes? ¿Qué le falta al escogido? Con tus palabras, o sea, no seas político, sinceramente, ¿qué le falta al escogido para competir este año? Eh, Tú sabes que a todo el equipo siempre le hace falta... Eh, jugadores de calidad que entren, esos muchachos jugadores de calidad que vamos a suponer tal y Marte y esos muchachos que pero pues que esos muchachos no van a entrar ahora, por eso le damos gracias a Dios que tenemos buen talento ahora mismo, jóvenes y eso, pero siempre hace falta todo el que venga a aportar para que el equipo esté adelante, eh, siempre va a ser, siempre va a ser una, una buena causa, entiendes? que entre tal Marte, Polanco, el otro el que Polanco también, entiendes? esos son muchachos que son que son tremendos peloteros, y cualquier equipo lo quisiera tener temprano en el torneo, entiendes? Por eso estoy diciendo que los muchachos que cogieron en el draft y... Y eso, son tremendo, tienen tremendo talento y yo, yo espero en Dios y, y, y sé que tienen buen talento y que nos van a ayudar en la temporada. Wilkin, tu rol va a ser determinante para el escogido esta temporada y todas las que han pasado, pero ¿tú estás en la mejor disposición de accionar donde el dirigente te ponga? Sí, tú sabes que yo si nunca tengo problemas con eso, entiendes si, si yo siempre estoy de acuerdo con el dirigente, si él tiene cualquier rol de que él vea como que cual, un día podemos jugar en San Francisco como supone y quiere poner fulanito que echar. Yo siempre estoy, tú sabes, dispuesto Sea que, a quien sea que vaya a poner a jugar, que nos vaya a ayudar Que tenga, vamos a suponer, porque hay muchas veces Que eh, vamos a suponer, ponen a jugar a X jugador, porque le juega bien a la gente de, Vamos a suponer, de San Francisco, que le está jugando Bien, y yo no le estoy jugando bien, yo no, ¿tú entiendes? Eso, una, eso es algo bueno, que, que, que Yo puedo decir, sí, vamos a jugar Ponga a fulanito, porque él le está jugando bien a, San, a la gente De San Francisco, y ahí tenemos más chance de jugar Porque ellos me están haciendo esto, me están pillando aquello ¿No entiendes? Las aspiraciones con el escogido, vas a jugar todos los días ¿O entiendes que solo tu rol se da al inicio de campaña o es un proyecto de jugar la temporada completa? Yo siempre trato de hacer mi trabajo, ¿entiendes? Y cualquier jugador quisiera jugar todos los días, pero yo siempre estoy dispuesto, como te dije ahorita, a lo que haga el man, ¿entiendes? Si me pone a jugar todos los días es una bendición y si me está jugando un día sí o dos días no, también yo trato de hacer mi trabajo para que las cosas salgan bien. Ok, pero si te han hablado de que va a jugar todos los días, porque se habla de que viene Jordan Pacheco, Jordan Pacheco es un jugador que te puede jugar como cache, puede ser primera base, tercera base vino el año pasado por los toros, este año viene contratado por los leones, si te han dicho de que tu rol va a ser de suplente o si todo el tiempo vas a estar como cacher del equipo. Eh, no, no me han dicho nada, tú sabes, no me han dicho si, si voy a ser el titular todos los días, tú sabes, Pacheco es tremendo jugador, la puedo jugar como, como también yo en, el, en Estados Unidos y eso, he jugado varias posiciones, él también la juega, tú sabes, juega o cachas y eso, y si nos van a turnear lo que sea, que vaya a jugar él todos los días o vaya a jugar yo, eh, yo, estoy, yo estoy dispuesto a todo, a todo eso, ¿entiendes? Y como te digo, eh, si me dan la, la oportunidad de yo cachar todos los días, es una bendición, cualquier jugador quisiera jugar todos los días en un equipo. Wilkin, mensaje final a la fanaticada Roja, que usted tú siempre eres un gran motivador y que siempre estás dando esos grandes discursos, ¿qué pueden esperar los fanáticos rojos? No, ellos saben que nosotros siempre estamos haciendo la diligencia de ponernos bacanos y de de... de, duro de matar. <risa> lo duro de matar, ¿entiendes? Que nos sigan apoyando que este año venimos con más fuerza y tratar de, de, de ganar otra corona, ¿entiendes? Porque cada... todos los equipos siempre quieren ganar, aquí estamos por, un, por una meta que es ganar, ¿entiendes? Aquí no estamos de que, aunque otros equipo lo digan o otros gente digan que, que no, que aquí estamos desarrollando muchachos, no, aquí todo el mundo quiere ganar y ser campeón. Las gracias a Wilkin Castillo por sus palabras para Pío Deportes, José Pérez y Juan Minaya.